Buenos días, mi nombre es Verónica Rey, soy informadora juvenil de la Red Municipal de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid y hoy en el espacio de en tu casa y en la mía, pues tenemos el placer de contar con Roberto, que es el PTSC del Instituto Vista Alegre de Carabanchel. Buenos días, Roberto. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? Muy bien, me alegra mucho que estés por aquí y que nos aclares dudas bien. sobre todo este tema del equipo de orientación. Eh, claro, ¿Cuáles son tus funciones en el Instituto Vista Alegre? Mira, una cosita. Antes de nada, en los institutos no hay equipos. Hay departamento de orientación. Los equipos son en los colegios, ¿vale? Fenomenal. Y el departamento de orientación, el PTSC, pues trabaja sobre todo con familias, ¿no? Con problemas eh, personales y de integración. Pero también trabajo con niños con dificultades de aprendizaje. Que es, el programa, sobre todo, que es el programa de máximo peso del departamento de orientación, que es el programa de integración, que es de alumnos con necesidades educativas especiales. Y son chicos, con la mayoría suele ser con discapacidad intelectual leve. ¿De acuerdo? También podemos tener motóricos, podemos tener niños auditivos o incluso ciegos, pero este instituto en concreto son niños con, se puede hablar con discapacidad intelectual leve o moderada. ¿De acuerdo? Que se es el gran preso del departamento de orientación. Pero en mi caso... Yo trabajo mucho con familias, con problemas de situación de, de desventaja social o problemas económicos. Muy bien. Y, siglas... y absentismo. Muy bien. Las siglas PTSC, que muchas veces lo oímos y a lo mejor la gente no sabe esto tan largo que claro. en educación tenemos el gran vicio de poner siglas a todo, ¿vale? PTSC, PT, JE, TEMA, tenemos mucho vicio. Pero el PTSC es profesor técnico de servicios a la comunidad. Servicios a la comunidad implica que trabajamos con las familias, con la sociedad, y son funciones muy similares a un trabajador social, pero hacemos mucha labor educativa también de educador social. Sino un poco mezcla entre trabajador social y educador social dentro del instituto. Y es nuestra labor es muy importante bien. porque coordinamos con recursos externos. Muy bien, de eso nos conocemos. ¿Y qué tipo bueno, de consultas tienes? Pues mira, por desgracia, ahora con la pandemia ha habido muchas situaciones de malos tratos en la familia, conductas autolesivas, abuso de sustancias, también tengo un caso de pandillas, ¿vale? Y sobre todo el tema del pero hay muchas situaciones desfavorecidas, muchos problemas sociales, bastante, y han salido demasiado pronto este año, el año pasado, con la pandemia, la, pandemia, la parte más gruesa de la pandemia estaba como todo más contenido y ahora, a raíz de que la cosa está más relajada, ya nos hemos incorporado todos al centro, están emergiendo todas las dificultades. Claro, las recetas en este caso son complicadas, pero ¿cómo abordáis ese tipo de situaciones que os traslada el alumnado? Claro, siempre hay un protocolo, ¿no? El, por lo general, es el, claro en mi caso, yo conozco ya a los niños, ¿no? Pero el protocolo sería que el tutor detecta en tutoría o en clase, por ejemplo, un niño llorando, ¿no? ¿por qué lloras? pues mi padre me pega o que mi madre ya está enferma o tiene o, o cualquier cosa, hay un protocolo que el tutor informa al PTSC o el orientador o jefa de estudio de esta información. Hacemos una entrevista al niño y el siguiente paso es citar a las familias. En este caso ya se habla con las familias y determina si el caso es necesario enviarlo a servicios sociales, al programa de atención a de dependientes o, al, o a, no sé, a la fundación. O sea, más fundación Anar, ¿vale? Pero en función de la entrevista con la familia. Que siempre hay que informar a la familia a ser menores. Muy bien. Y nos has hablado que trabajáis con un alumnado de necesidades educativas especiales. Eh, ¿Tenéis aulas específicas o algún apoyo? Claro, mira, este año, tenemos el segundo año, tenemos un aula TEA que se dice. Aula para alumnado de trastornos niños autistas, ¿no? Trastorno de autista o trastorno generalizado de desarrollo, TEA o TGD, más siglas, ¿no? Nosotros damos, para no llamar aula TEA o aula TGD, más siglas, llamamos la aula estrella. La aula estrella es una aula donde se atiende a los niños eh, con trastorno autista y se les organiza el aprendizaje. Son niños que tienen bastante buen nivel, ¿de acuerdo? Pero se les organiza el tema del aprendizaje, la agenda, material, los deberes. Y luego tenemos aulas de apoyo, que es donde van los niños de integración, los niños de discapacidad intelectual. Que es un poco como, como, como clases particulares. Y es un profesor con dos alumnos. A Muy bien. No se les da bien. apoyo en lengua, matemáticas, las bien. instrumentales, en lengua y matemáticas, que es donde tienen más dificultades. Muy bien. ¿Y tú, como PTSC, qué opinas del acceso de, de los jóvenes a los recursos que hay para ellos y ellas? Pues, hombre, les cuesta un poquitillo, son un poco reacios, pero cuando empiezan están encantados. Vale, es un poco porque os he otro rollo y la labor que hacéis vosotros es muy importante, porque estáis captando constantemente a los chicos. De hecho, cuando venís aquí al centro, se vuelven locos y se acercan y preguntan. Y os no he mandado muchos chicos, pero la verdad es que cuesta un poquillo, pero porque están muy limitados también. Tienes poco tiempo y pocos recursos, pero hacéis una labor muy interesante. A los chicos les cuesta un poco porque están en otro rollo, pero cuando enganchan, enganchan mucho y muy bien. Nos has dicho que colaboráis con diferentes entidades ¿no? y servicios municipales. ¿Qué es lo que van a hacer allí? ¿En qué consiste esa colaboración? Claro, lo que ha he hecho este año no tanto como hemos empezado. Yo os mando mucho allí a, a vosotros al programa Quédate ¿vale? para el tema del ocio, que es muy importante con estos niños. Porque claro, en nuestro barrio, aquí en el Vista Alegre, pues las madres y los padres trabajan las horas, mucho trabajo en el servicio doméstico y pasan mucho tiempo solos y demasiado abuso de las nuevas tecnologías. Y yo he derivado a muchos chicos al programa Quédate. Es, es espectacular. está trabajando bien. El, el, el es quedate, Quédate es el que está más cerquita. Y, y mando y... mucho a chicos. están muy contentos. ¿El fútbol o no sé si se retoma ya el fútbol? ¿Se retoma el fútbol ya? Se retoma, se retoma, se retoma, se retoma ahora, ahora, claro. Retoma. Es que... Hay que decir que la, lo, lo, lo necesario que es la proximidad de los recursos al centro educativo, en este caso, el programa que sí, está al bien. lado. Claro, porque la otra sede la tienes muy lejos. Está muy bien la otra sede, pero está un poco excursión. El centro juvenil sí, del claro. Ayuntamiento de Madrid de Carabanchel Alto, que es en el que se ubica esta oficina, pues es verdad que venís bastante a visitarnos, pero es más muy complicado bien. el acceso. Claro, a los chicos hay que se lo cómodo. Si nos hacemos cómodo, tururú lo no pasa a los mayores. <risa> Oye, y hablando de recursos, lo, lo difícil que es el acceso de los jóvenes, mmm, a nosotras y nosotros siempre nos pasa una cosa, es la dificultad de llegar a las familias. En ese caso, ¿cómo, cómo trabajáis con las familias? ¿Hay algún AMPA, algún AFA? Claro, mira, aquí el AMPA, que es donde estoy ahora metido, en el despacho del AMPA, <risa> eh, funciona súper bien, ¿vale? Pero es verdad que es una pena, lo que te comentaba antes, los padres... Están muy desbordados. Y para que vengan al instituto, yo insisto mucho, y vienen, pero claro, quedo con ellos a las 8 de la mañana, por ejemplo. No puedo quedar con ellos a la hora de tutores, que son a las 10. vale las familias les cuesta mucho porque están muy liados. sí que es verdad que están un poco saturados por la situación actual, el trabajo. Claro. Siempre me dicen que, claro, que ¿cómo puede haberte Porque de hecho tengo un caso de una familia que me han despedido por venir a hablar conmigo. Pero claro, están sin contratos, y la situación laboral es complicada y ya se expulsamos. Pues son familias hispanoamericanas que vienen de hace poco y su trabajo es de precario, por desgracia, y, y sufren mucho esta situación. Los padres adquieren, y, pero muchas veces están un poco desbordados y no, no llegan, pero no es que no quieran, es que no llegan porque no tienen tiempo. ¿Vale? Y ya es muy difícil. Pero bueno, estoy contento, por lo general. Muy bien, pues oye, nos hemos hecho una idea general de cómo, de cómo trabaja el Departamento de Orientación de un Instituto. Muchísimas gracias por haber. A por la y aquí por la colaboración y la colaboración que hacéis con el centro, que estamos encantados. Nada, encantadas y encantados todo el equipo de aquí del Departamento de Juventud. Pues gracias, Roberto. Saludos. Gracias a todos. Chao. Un placer. Adiós.